Eh, llegué hoy de, de Chile, estuve en Chile también con algunos conversatorios, eh, bueno, también con mi familia, y, y ahora en este proceso que, que es muy lindo, es luminoso, sí. así que poder invitar a la gente a, a, que, a que pueda leer. Sí. y básicamente sentirse acompañada en momentos que uno piensa que, que está solo y que no, no hay nada más que bueno hacer. hoy te hablaba hoy sabes que estábamos vendiendo eh, eh, este libro particularmente y hablamos de eso no de la necesidad qué fue la necesidad que te hizo escribir los sabes que yo creo que el para qué lo tengo claro el por sí. qué no muy bien el para qué para muchas personas Claro. Que a mí me guste o no, ven en mí un, una persona que vivió una experiencia muy dolorosa, eh, que lo ven también como una, referente, una referencia. Sí. Eh, y, y creo que, que en, este, en este libro, en estos 10 años y 10 actos que mm. dividí, eh, se puede ver una persona con, con las herramientas que tuvo para poder ir pasando ya. Y avanzando en un camino muy muy difícil. Claro. Pero no sabes la cantidad de personas que en la calle o en las redes o en diferentes partes de, de Chile, Argentina y el mundo, a veces me encuentro con alguien y me dicen, Benjamín, perdona, pero sabes que a mí me pasó tal cosa. Sí. Entonces me vi como en la, en la obligación o sentí una responsabilidad muy grande de, sí. de, de compartir de compartir sí, sí, historias. Sí. De generar, de generar porqué, puentes, ¿no? Ahí quizás encuentro la respuesta al por qué. Sí, sí, sí. Yo generar me imagino. puentes, generar también alivio, compañía. Sí. Y también a, a las personas que muchas veces no saben cómo acompañar a alguien que vive una situación así. Claro. Eh, y no lo hacen de torpe, lo hacen sencillamente de, de que no nadie nos enseña a cómo acercarnos y acompañar a alguien que, que pierde a un ser querido. También me imagino. Y, y eso, que venga, la verdad que, que, que, que sí. para muchas personas que, que quizás están atravesando, viste, digo, en este momento, algo tan difícil como la pérdida de un hijo. Parece que, cual, ¿viste que todas estas cosas son como pequeñas caricias, ¿no? Que te hacen ver un poquito de luz en tanta oscuridad, ¿no? Así es. Son caricias, son, es un abrazo simbólico mm. a través de un libro. Es una manera también de, en mi caso, de materializar y ponerle nombre y palabras a algo que no tiene palabras. ¿Fue difícil, no tiene ¿Fue difícil, Benja? ¿Fue Estuve... difícil hacerlo? ¿Fue difícil transitar Fue difícil. el que me imagino? Sí, yo creo que... Sí, fue un proceso difícil, eh, por lo demás ustedes saben mm. que el año pasado murió mi papá y, mm. y, y eso también me, me empujó a, a tomar la valentía y el coraje de, de, de escribir este libro testimonial desde un relato que pueda servir a muchas personas, a, a superar un dolor, como dices muy bien Flor, mm. de encontrar una lucecita pequeña en la, en la mitad de la oscuridad del océano mm. eh, y si este libro puede servir a eso... Y a esas personas, bueno, nada, yo me, te me... sirvió, te ayudó? Mm. A, mí me ayudaron, proceso. a mí me ayudaron muchísimas cosas, mm. eh, partiendo por la amistad. Eh, claro. También lo comento ahí, la amistad como un valor principal de amigos que, que venían a mi casa, que... Mm. que que te, te, te ayudaban con los chicos, en los turnos, en los pools. Claro, sabes eh, que, te, que te, la, que te, la que encontramos no Benja... te golpeaban la puerta, sino que entraban y te hacían una comida. Claro, sí. te acompañan, te acompañan y en esos momentos difíciles. La encontramos a Caro y Caro nunca, es, con este tema, viste que ella siempre nos, nos decía, pregúntenle a Benja, hablen con él. Eh, ¿Cómo fue la charla con ella? cuando sí. ¿Cómo fue el, esto, esto del libro? ¿Cómo, cómo se lo comunicaste? porque hablas de ella eh, sí, digo, bueno eh, pertenece de, parte a la... de ella de parte de ella una, una generosidad muy grande mm. eh, un amor de forma abstracta verdad a, a, a nuestra historia a, a, a Blanca y me acompañó en todo momento eh, mm. leyó con, con nuestros hijos leímos juntos el partes, pasajes del libro que son más, más luminosos claro eh, y, eh, y, y nada yo estoy muy agradecido porque ella obviamente, no, no, obviamente los duelos son individuales sí. y ella tuvo otra manera de encarar el dolor de vivirlo absolutamente eh, sí. respetable sí. Eh, yo necesité expresarlo sí. y, pero nada, ella, ella acompañó y respeta y yo estoy súper agradecido de de ese nivel de, de, de cariño y de, de, de respeto por mi proceso también. Es tan importante lo que estás diciendo porque es así. Eh, los duelos son individuales. Sí. Cada ser humano lo, lo vive de manera diferente. Y no quiere decir porque una, una persona lo presen u otras no, eh, están con menos o, o más dolor, ¿no? Es, es, es clave lo que dijiste porque me ha tocado atravesar gente muy cercana y pérdidas muy fuertes y, claro. y la verdad que uno, uno ante la muerte viste que es inexplicable lo que puede sentir cada eh, ser humano. Eh, Maite. No, te quería preguntar Benja, porque sé que el prólogo lo escribió Gabriel Rolón, eh, preguntarte si tienen algún tipo de amistad, si te ayudó él a vos también en ese momento o cómo, cómo, cómo fue. Sí, sí, Gabriel es un amigo, lo respeto mucho Hemos trabajado, hice Los Padecientes, una película, y luego La Voz Ausente, una serie para Star Plus de ocho capítulos. Sí. Tengo un, un, un estrecho contacto. Eh, tiene un libro hermoso que se llama El Duelo, donde yo también busqué muchas referencias. Eh, y algo, algo interesante también de lo que decía Flor, que todos... Mira el silencio que se genera en el estudio, sí. acá, con los que estamos, porque a todos nos atraviesa de alguna manera el duelo y el dolor. ...y es lo sí. que nos hace empatizar con el otro... ...es lo que nos hace seres humanos, finalmente, creo... ...porque en otras cosas tenemos muchas diferencias... ...políticas, incluso en la felicidad del otro... ...la envidia, los, los celos, los egos... Pero, ...pero en esto hay algo que es transversal... ...y es sí. muy bonito lo que sucede... ...y eso, me, me vi con, con la responsabilidad de, de poder contarlo... ...y también, así como Gabriel me escribió el prólogo... ...hay una carta de Carolina también, al final... ...hay una carta también de cristian Barkin... ...que es un amigo escritor que perdió un hijo en Chile, que fue la primera persona que yo fui, le pregunté, dije, por favor, dime que esto se va a pasar, porque si no, no puedo vivir claro. con este dolor. Sí, y él sí. me, me, me miró, me sostuvo la mirada y me dijo, mira, el dolor se transforma. Y en eso, eso, de eso se trata un poco esto, ¿verdad? Que es que seguir con de, la vida. De llevar esperanza. La de llevar mis esperanza. que me están esperando en casa, maravilloso. Claro. Eh, mis hijos hermosos, eh, donde yo reconozco y veo veo y escucho la risa de mi hija Blanca ahí, eh, la veo, está con nosotros. Así que nada, les, les quiero agradecer. mis hijos también acompañaron este proceso? Mis hijos acompañaron, sobre todo el más grande, que bancó muchísimo. Me preguntaba cómo fue el proceso, fue duro, no, no les voy a mentir, sí. porque fue un año, el año pasado fue un semestre muy, muy complicado en lo personal. Pero bueno, nada, eh, poder materializar esto hacer un gran tributo a mi hija y compartirlo con muchas personas. Me encanta. Que, que puedan Benja, yo te quiero... Entendiendo que yo tuve muchas herramientas, muchos consejos, sí. Gabriel, maestros, sí, sí, sí. terapia, libros. Hay que leer, chicos. Fuiste Hay de, leer, mucha, fuiste de, de, de mucha ayuda esto, seguramente bien. para muchas personas. Benja, yo te quiero agradecer que hayas tenido la diferencia de haber parado y darnos esta entrevista. Y también, muchas antes gracias. de que termine te quiero decir que, que soy fanática del video que hiciste con Pimpinela. No, no, no se sí, envidia sí, Lucía Galán, sí, sí. Eh, ese piloto de avión. Se viene el segundo. Yo digo, si se viene la segunda parte, o sea, quería preguntarte. Eh, sí. <risa> Mira, eh, yo me doy cuenta que algo les pasa no, con los uniformados. Sí, lo uniformado. la cosa... eh, sí <risa> <es> <risa> el fetiche. <risa> no, no, pero no, vos estás uniformado. Ah, la gorrita, la gorrita, la No, estás uniformado. No, tengo la... Porque vos está, porque si yo me pongo, pongo ese caja, no, no, no, no, no, no, te dan las monedas. No. ¿no? Yo, ¿no? yo lo hablé con Lucía. Le dije, porque tuve una. Digo, porque el soñé con el usted ustedes. Yo aquí medio uniformado, pero no. No pasa nada. Bueno, te dijeron, vengan. Te dijeron mucho, te hablaron mucho el video ese. Mucho, mucho, no. Aparte que ha sido un éxito, ya no sé cuántos millones de views. Es impresionante el público que tiene los Pimpi en toda la región, en Latinoamérica, sí. en México, en España, en Estados Unidos, la verdad. Y yo los conozco, nada, soy admirador desde chico, me sí. fascinan los Pimpinela. A todos. Eh, y poder estar en un video con ellos, nada, es lo máximo. Así que, muy y de verdad, histórica. son muy buenos tipos, Joaquín, Lucía, están constantemente, me escriben, buena onda, ahora por el tema del libro también. Así que, nada, se va agrandando la familia. Me encanta. Sí, y Benji, sí, con, con, contame cómo está la, el tema de la cuota sí. del colegio con tanto chico. <risa> Hay que elaborar una Va a tener que hacer mucha ficción. A ver, a ver. Mucha, fi... bueno, pero no, es gracias. No, sí, gracias a Dios estamos en un estoy en un, en un super momento, sí. trabajando en una película ahora con España, que se filma en España, en Uruguay y en República Dominicana y también una serie. Nada, no, sí, gracias a Dios, mucho trabajo, oh, bien, venimos Me bien. alegra venjate.